El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. ¿Cómo provocamos la salida de la juventud africana de sus propios países de origen? El 14 de septiembre de 2016 hubo una reunión en Addis Abeba, Etiopía, de la Unión Africana, la Unión Europea y otros jefes de gobierno extranjeros. Para analizar precisamente Cómo crear oportunidades para la juventud africana, cómo crear empleo, cómo eh, superar los grandes retos de la emigración, del tráfico de armas, etc. Como suele ocurrir, muy buenas intenciones, pocos compromisos. La cuestión es que el potencial está ahí. África, sobre todo África subsahariana, es un continente en unos pueblos muy jóvenes. Etiopía, por ejemplo, es el segundo país más poblado de África, con 100 millones de habitantes, una media de edad de 17 años. Es un potencial increíble. ¿Qué pasaría si esta, estos jóvenes tuvieran empleo digno? Esto, esta juventud que está cada día más educada, pero que no encuentra oportunidades. ¿Qué pasaría si los gobiernos regionales se preocuparan más que vender armas y apoyar al ejército? ¿Crear oportunidades, infraestructura para el desarrollo y el empleo de los jóvenes? ¿Qué pasaría si los gobiernos extranjeros dejaran de condicionar a los países africanos con sus préstamos? ¿Qué pasaría si el primer objetivo de los, del continente africano fuera el empleo digno de la juventud africana? Pero siendo realistas, no, esto no va a ocurrir, los gobiernos no van a cambiar. La única esperanza más realista es que los propios jóvenes, la juventud africana, se siga declarando indignada, se organice como se han organizado en 32 de los 45 países de África subsahariana en movimientos sociales, que creen alternativas distintas del sistema, que elijan gobernantes más íntegros, más responsables, porque solo este esfuerzo colaborativo creará oportunidades de desarrollo sostenible para la juventud y los pueblos africanos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.